...tú puedes aislar el cambio climático. Casi la mitad de la energía que consumimos... ...la dedicamos a enfriar o calentar la vivienda. Revisa las puertas y ventanas... ...para ver si hay entradas de frío del exterior. Cuando no estés en una habitación... ...deja cerrada la puerta... ...así se reduce el espacio que debes calentar o enfriar. Ventila todos los días tu vivienda para evitar humedades. Aprovecha la radiación solar abriendo o cerrando ventanas. Así podrás calentar o enfriar de manera natural las habitaciones. Recuerda que este es el único planeta que tenemos. No hay un planeta B.